El presidente Guillermo Lazo y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, se reunirán mañana en Tulcán, en la capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, para consolidar la relación Ecuador-Colombia. Los mandatarios eh, participarán del gabinete binacional en eh, la ciudad fronteriza. Esta será la primera cita de trabajo entre ambos países desde el cambio de gobierno en Colombia. Eh, los eh, presidentes de Ecuador, el conservador eh, Guillermo Lazo y de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, se reunirán este día martes, mañana, eh, con el objetivo de consolidar la relación bilateral, sobre todo en la frontera común. Vamos a tomar contacto justamente con la región fronteriza del Carchi, con eh, Turcán específicamente, allí se encuentra el señor gobernador de la provincia del Carchi, el señor yaco Martínez. Eh, señor gobernador, muchas gracias por atender esta invitación. Eh, buenos días, eh, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué está previsto para el día de mañana en esta importante cita? Buenos días, nuevamente le escuchamos y le miramos. Si sí, puede activarle su micrófono, señor gobernador, porque no le estamos escuchando, si ¿Sí es tan amable. Estamos en vivo con el señor gobernador de la provincia del Cachi, Yaco Martínez. Eh, vamos a, a, a escuchar. En este instante podemos ya eh, tener el contacto. Señor gobernador, buenos días. No. Tenemos dificultades. Bueno, hasta solucionar el problema ya vamos a tratar de solucionar este tema del micrófono. Eh, esta cita será el undécimo gabinete binacional entre ambas naciones, Acompañados por sus equipos ministeriales, los mandatarios revisarán los temas principales y adoptarán nuevos compromisos en el marco del plan de acción 2023. Será el primer encuentro, como les decía, de este tipo entre Lazo y Petro, ya que el décimo gabinete binacional se celebró en la Colombiana Cartagena de Indias el 17 de diciembre de 2021, cuando aún ejercía como presidente de Colombia el conservador Iván Duque, el Estamos ya en contacto. Señor gobernador, Yaco eh, Martínez, muchas gracias por atender esta invitación. Coméntele al país eh, qué es lo que se tiene previsto en la reunión del día de mañana entre los presidentes Guillermo Lazo y Gustavo Petro. Buenos días. Buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy importante informarle a los ecuatorianos sobre las acciones que realizamos acá en la zona de frontera. Y sí, efectivamente, el día de mañana está confirmada ya la visita de los dos mandatarios. Aquí a la zona fronteriza de Tulcán, los dos mandatarios se reúnen justamente para tratar una serie de temas y temáticas de nivel nacional y obviamente también esperamos que haya algunos temas locales que se los pueda tratar y se los pueda poner en el tapete. Esto hay que entender que obviamente son en este caso dos eventos, uno que es el encuentro de presidentes y el otro es en este caso el encuentro binacional. Son dos eventos que se van a realizar en la Universidad Politécnica Estatal del Cachi, que nos va a permitir justamente saber y conocer todas las mejores relaciones dentro de los aspectos económicos, temas de seguridad y obviamente el tema social. En el primer encuentro de los presidentes, ¿Qué es lo que se va a tratar en términos generales? Hay algunas cosas pendientes que quedaron de la cita en Cartagena eh, anteriormente con el expresidente colombiano Iván Duque. Es la primera vez que se va a reunir con Gustavo Petro, el presidente Guillermo Lazo. Sí, efectivamente, es eh, dar continuidad a todo lo que está pendiente. Usted lo ha señalado, por ejemplo, Colombia es el principal socio comercial aquí en Latinoamérica, eh, son más de dos mil millones de dólares que hay que reactivarlos, y hoy más que nunca, de igual manera por el problema que tiene Colombia en la zona de lo que es el sur, que tiene bloqueada su Panamericana, se vuelve importantísimo... Eh, ...solucionar algunos inconvenientes que ha generado justamente esto... ...por el tema exportaciones e importaciones. Este es el principal tema eh, que se lo estará tratando dentro de la situación binacional. El otro, la situación de igual manera, es la situación de lo que es la seguridad. Usted sabe de igual manera que hemos venido trabajando en las reuniones bilaterales... ...tanto de los ministerios de defensa de igual manera como la situación de las Fuerzas Armadas. El tema de seguridad que es tan importante para el Ecuador obviamente que aquí en la zona de frontera tenemos que activarlo y obviamente ya se han hecho algunos avances, se han empezado de igual manera a hacer las programaciones de las operaciones conjuntas, en este caso de cada uno de sus, de los dos lados de los países que se ejecutarán, son como temas los más importantes dentro de lo que es la agenda presidencial. Hay un desabastecimiento de combustible en eh, la zona eh, sur de Colombia y evidentemente esto ha provocado que eh, convoys de eh, transportistas de automotores eh, pesados colombianos tengan que transitar por territorio ecuatoriano. Entiendo que Ecuador ha eh, coordinado un callejón, digamos, para poder dirigirlos hacia la provincia de Sucumbíos y que tengan salida por el puente del río San Miguel, que es otra de las conexiones con la hermana Nación. ¿Este tema será ineludible de cierta manera, señor gobernador? Sí, efectivamente, este es un tema principal. Obviamente hay que entender que nosotros, como Ecuador, hemos dado todas las facilidades. Eso ha dispuesto el señor presidente de la República, Guillermo Lazo. Mire que se han pasado no solo un convoy, hemos ya pasado alrededor de ocho a 10 convoyes que han llevado diferentes tipos de mercancías, bueno, principalmente la situación de lo que es eh, combustibles, lo que es GLP. Aquí hay que tomar en cuenta que obviamente las distancias son muy largas. Imagínense que para poder abastecer al sur de Colombia, eh, viniendo por la parte de Sucumbios, se necesitan alrededor de siete a ocho días. Entonces, estos trayectos se han vuelto muy largos, muy tensos, de igual manera para todo lo que es la producción colombiana. Y ahí la importancia obviamente como usted lo señalaba de que es un tema ineludible que deberán tratar los dos presidentes de la república obviamente las facilidades que ha dado el ecuador a través del ministerio de transporte y de igual manera del resto de ministerios ha permitido que colombia esté abastecida y ese abastecimiento obviamente no es suficiente porque usted entenderá que hay otros productos también dentro de lo que es la parte sensible del ecuador toda la situación de lo que es productos perecibles, como la situación de la papa, la leche, que necesitan de igual manera llevarla, internarla por territorio ecuatoriano hacia el interior de Colombia. Entonces, son temas que obviamente hay que cuidar. Usted sabe que en este momento hay una serie de inconvenientes en el mismo territorio ecuatoriano, como por ejemplo la gripe aviar. En Colombia también tenemos entendido que hay este tipo de enfermedades dentro de lo que es los animales y por eso hay muchísimo que tratar en estos temas y obviamente hay que cuidar también la zona de frontera para que no ingrese ningún tipo de plaga, tanto sea por la situación de tubérculos, por ejemplo, o de animales. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que tratar y obviamente serán los mandatarios y los ministros quienes traten estos temas aquí en la zona de frontera. Como también otros temas que son netamente de aquí de lo que es la ciudad y la provincia Señor Gobernador, esta situación se da por el bloqueo de vías en algunas jurisdicciones colombianas, lo que ha provocado desabastecimiento en algunos departamentos del de vecino país, desabastecimiento de combustibles, de víveres. Usted que está conectado con las autoridades del vecino país, ¿qué nos puede comentar en torno a la solución? Porque hay grandes expectativas de la generación de empleo que fue un ofrecimiento eh, que ha realizado el gobierno y que al parecer no se están cumpliendo. Eh, ¿Qué decir frente al escenario problemático que está viviendo Colombia y que también está pagando las consecuencias la población del Carchi? Mire, ahí lo primero que tenemos que hacer es tratar de habilitar la situación del de paso que se ha fluido como lo hemos venido haciendo, porque de no hacerlo... <coughs> Eh, efectivamente usted señala que vamos a tener unas consecuencias mucho más graves porque si nosotros no permitimos por ejemplo el paso de todo lo que es productos no perecibles de lo que es la leche por territorio que sería solo en tránsito y esto hay que aclararlo muy bien que sería solo en tránsito obviamente nuestra frontera es muy permeable y van a al final terminar pasando esos productos a territorio ecuatoriano de manera ilegal por la parte del contrabando esto se podría dar si nosotros no damos esta facilidad. De ahí la importancia de que hay que tomar todas las previsiones necesarias para poder avanzar en este tema. Obviamente que eh, Colombia está trabajando también por solucionar la situación de lo que es el paso, habilitar una vía alterna a donde hubo este derrumbe de grandes magnitudes, donde se señala pues, que serán tres, cuatro, cinco meses eh, o seis meses que permanecerá cerrada. El día de ayer, eh, efectivamente, el señor gobernador del departamento de Nariño hacía un recorrido por el sector de Rosas, de un hubo este derrumbe, en el sur del Cauca, mirando, observando cómo avanza justamente la habilitación de una vía alterna para que Colombia pueda estar unida en su Panamericana principal. Entonces, mire, se están haciendo los trabajos de igual manera del lado colombiano, pero nosotros damos las facilidades. De igual manera, le comento que la empresa Montagas, que es la empresa que, por ejemplo, provee de gas licuado de petróleo, de igual manera ha hecho también ya una importación de GLP desde Houston, Estados Unidos, hacia, eh, en este caso, el puerto de Tumaco, en Colombia. ¿Qué significa esto? que esta empresa va a tener abastecimiento más que suficiente, en este caso, para abastecer de GLP a la población que ellos tienen cobertura, como es Putumayo, la situación de lo que es Nariño, el sur del Cauca. Entonces, ellos también han ido buscando las alternativas y esto nos va a permitir de igual manera tener un poco más de control aquí en la zona de frontera. Estamos en vivo. Una vía alterna, eh, luego de este derrumbe de magnitud, estaría lista en seis meses eh, y la nueva carretera en cinco años, según el viceministro de Servicios de Transporte y Obras Públicas, José Luis Aguilar, me refiero allá de Colombia. La destrucción de un tramo de la vía panamericana eh, por un derrumbe en el suroeste de Colombia ha trastocado la dinámica comercial con el Ecuador. ¿Qué consecuencias eh, ha tenido en la economía y en el comercio, en la vida misma de los ecuatorianos, específicamente en la zona fronteriza? Eh, señor gobernador mire, eh, sí, es, es, es muy grave esta situación porque usted entenderá que el comercio internacional, exportaciones importaciones se han frenado mire que la infraestructura que tiene el Ecuador y que tiene Colombia en la zona de frontera para realizar este tipo de trabajo está concentrada justamente entre Turcán e Ipiales pero no así en la parte de lo que es la provincia de Sucumbíos que primeramente no tiene la vialidad siquiera necesaria para poder hacer esta este tipo de circulación de, de vehículos con mercancías, por un lado. Por otro lado, de igual manera, el CEBAB, el, el Centro Binacional de Atención en Frontera, lo que respecta a sucumbios, de igual manera no está preparado, no se tiene la, las condiciones para prestar estos servicios, como tampoco la infraestructura, no hay las bodegas para hacer el enganche y desenganche, que es el trabajo que se realiza. Viene un vehículo de Colombia eh, cruza la frontera pero eso hay que entrar a las bodegas para hacer justamente el control en la zona de aforo de igual manera hacer el enganche desenganche, hacer los controles eh, Sucumbíos no estaba preparado para esto como tampoco Putumayo Aparte de esto, de igual manera, inclusive los mismos horarios de atención en el puente internacional sobre el río San Miguel era de 6 a 18 horas. Entonces, toda esta dinámica ha frenado el comercio, ha frenado la, el buen intercambio comercial que siempre ha existido entre los dos países. Obviamente que Ecuador, vuelvo a insistir, ha dado facilidades inclusive para que puedan eh, cruzar vehículos colombianos que no tienen los permisos de internación, no tienen los permisos de circulación internacional obviamente se ha dado la facilidad por una única vez para que puedan cruzar territorio ecuatoriano y se devuelvan a su país entonces mire esto sí ha frenado en nuestros transportistas pesados obviamente por ahora con alguna carga que viene de igual manera desde el sur de colombia por la parte de lo que es nariño cauca y que va al interior por el lado de sucumbíos está teniendo eh, un poco de, de trabajo pero no es el que se lo tiene habitualmente entonces el principal aquí afectado ha sido el transporte pesado aparte de eso las bodegas las almaceneras de igual manera inclusive hasta la, en este caso los eh, coteros que se los conoce acá que son los cargadores que hacen carga y descarga de las mercancías entonces la afectación empieza, de igual manera, a, a, a tener la problemática en la zona de frontera, a afectarles a absolutamente a todos los sectores. Eh, estamos dialogando con el gobernador de la provincia del Carchi. Eh, los departamentos de Nariño y Cauca se encuentran prácticamente aislados luego de esta eh, situación que ha provocado este gigantesco derrumbe en eh, el sector del municipio de Rosas, eh, pero eh, han eh, tenido la posibilidad de pasar eh, por las rutas dando la vuelta, imagínense amigos y amigas que escuchan y miran la señal de Noti Hoy, eh, desde Carchi hacia Sucumbíos, porque eh, se ha realizado ese periplo por parte de transportistas eh, colombianos, eh, y eh, entiendo yo que son transportistas ecuatorianos los que, toman el control o conducen los camiones eh, para el paso por territorio ecuatoriano. Coméntele cómo está la situación, porque este quizá será el problema que acapare eh, el diálogo que mantengan los presidentes y también gran parte eh, porque es algo súper coyuntural, gobernador. Sí, este es un tema que ya lo tratamos con los señores viceministros de Ecuador y viceministros de Colombia de transporte lo hicimos en la ciudad de Ibarra y nos reunimos con los transportistas ecuatorianos, transportistas colombianos. Se ha quedado de acuerdo en que hay que hacer enganche-desenganche. ¿Qué significa? Esto significa si viene un tráiler del lado colombiano. Simplemente lo traslada hasta la ciudad de Tulcán. En la ciudad de Tulcán simplemente se desengancha el cabezal y todo lo que es la mercancía sí, se vuelve a enganchar en un cabezal ecuatoriano. El cabezal ecuatoriano con conductor ecuatoriano hace el traslado, en este caso, hasta la ciudad de Quito, ingresa a Baeza, pasa por Napo va a Sucumbíos y obviamente lo entrega en el puente sobre el río San Miguel del lado colombiano a un vehículo, eh, en este caso a un cabezal de procedencia colombiano. Este es el ejercicio que se está haciendo. Estamos hablando obviamente de una larga jornada de trabajo que en este caso Lleva inclusive dos días y cuando se lo interna, obviamente, hacia el lado colombiano, estamos hablando de dependiendo a dónde vaya, si va para Cali, Medellín, Bogotá, obviamente se han hecho extensas justamente todos estos trayectos y esto obviamente encarece los costos. Obviamente que es para los ciudadanos colombianos, pero ese encarecimiento de costos justamente frena el comercio internacional entre las dos naciones. Este será, como vuelvo a insistirle, uno de los temas a tratar, pero obvio, ahí hay otros temas como la situación de los productos perecibles que le indicaba que de igual manera hay que poner una barrera para que no ingresen enfermedades, por decirle, hablarle de la papa. Hay una serie de enfermedades que hay en el lado colombiano que hay que controlarlo, entonces ahí se, se está haciendo recomendaciones, hemos tenido reuniones con la agrocalidad, con ARSA, con el MAC, con otras instituciones como SENAE, Servicio de Vigilancia Aduanera, Ejército, Policía, con el fin de que, de que si se da esto, por ejemplo, deben venir en contenedores herméticos, donde simplemente se pueda ver el tránsito para así evitar que alguna plaga, alguna situación de enfermedad eh, perjudique a Ecuador. Eh, pregunta final, ¿qué elementos adicionales en la reunión ya posterior de los gabinetes eh, eh, que será posterior eh, a la reunión de los presidentes eh, están pendientes eh, en otras materias, no precisamente este que es un tema coyuntural al que le hemos dado el espacio necesario, gobernador? Eh, como yo le indico, el comiso de los dos presidentes, los dos mandatarios, se han comprometido netamente con la situación de lo que es la seguridad en la zona de frontera, reforzar. En algún momento que conversábamos con ustedes le señalábamos y le indicábamos que la presencia del Estado colombiano en la zona de frontera era muy débil. Entonces, esto se ha venido cambiando y es tiene que cambiar, porque el Estado ecuatoriano tiene presencia en todas sus zonas de frontera, en todas las parroquias que están ubicadas en plena línea de frontera, Ecuador tiene presencia militar, tiene destacamentos militares y obviamente también presencia eh, policial, no así del lado del vecino país. Entonces, ahí está lo importante de esto, porque necesitamos hacer un control en la zona de frontera con presencia de los dos estados que de igual manera sobrepasa la situación de igual manera policial y militar pasando a la situación de asistencia de la parte social de que el estado de igual manera lleve educación lleve salud lleve el registro de todos sus habitantes mire eso es muy importante entonces nosotros como estado ecuatoriano hemos venido dando este tipo de servicios le comento que esta pasada semana eh, logramos ingresar de igual manera caminando después de más o menos siete 8 ocho horas eh, porque hemos habilitado y hemos mejorado el camino hacia el sector de San Marcos llevando de igual manera la situación de brigadas de registro civil, la situación de salud, hemos llevado una serie de cosas a territorios donde no hay la presencia justamente del Estado. Entonces, miren, nosotros hemos hecho esto y ahí se ve la necesidad que tienen estas poblaciones que están en la zona de frontera. Por eso lo importante, de igual manera, de estas relaciones binacionales para mejorar eh, todas las relaciones bilaterales a nivel de todo el entorno nacional y obviamente de la zona de frontera. ¿Cómo va a ser el tema eh, operativo y en detalle? ¿A qué horas están previstas estas reuniones importantes a partir del día de mañana? Y con esto concluyo, señor gobernador. Mire, está previsto de la llegada de los dos mandatarios a partir de las 9 de la mañana, 9.30. Eh, posteriormente pasamos a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, donde vamos a hacer eh, como primer evento la situación de lo que es el encuentro presidencial de los dos mandatarios. Posterior a eso se realizará justamente el encuentro binacional ya con todos los ministros e invitados especiales, con los invitados especiales. Eh, somos las autoridades, gobernadores, alcaldes, prefectos de toda la zona de frontera, tanto del lado ecuatoriano como del sur colombiano, que vamos a estar presentes justamente en la plenaria donde los ministros van a tratar toda la temática que obviamente se necesita eh, abordarla en este encuentro binacional. Y posterior a esto va a haber un almuerzo que ofrecerá de igual manera la Cancillería. Muchas gracias, gobernador, por atender esta invitación y darnos a conocer algunos elementos sobre la relación colombo-ecuatoriana. Yaco Martínez, gobernador de la provincia del Carchi, en diálogo con Noti Hoy, la noticia como debe ser. Nos vamos a la pausa, no se vayan. Hoy.